Ey, ey, es el barrio más el man, es... epidemia, epidemia, epidemia. De la molestia, la selva la pista y yo soy la bestia tu bestia en la cama no te pongas necia, ando volando en avión a Venecia culpa a la sativa que ella se aprecia, mamá me enseñó a tener corazón todos los reales ya yo sé quién son, la bruja y los falsos caminan en la calle pero ese camino va para panteón, estoy como un loco escribiendo canciones desde el liceo era en mi habitación, desde tu cúpita con un flo cabrón francotirador disparando a distancia, no creo fallarte con mi precisión por cada guapito en la calle existe una bala con nombre puesta en el cañón Estoy haciendo lo que quiera, viviendo mi vida a mi manera A veces sueño que estoy montado en un Panamera Y tu va llamándome para hacerle lo que quiera Quizás sea un sueño o es que me la como entera No es mi culpa que ella le guste carne de primera Pa' mí tu el liriqueo de puerta para allá afuera Si no puedes con el espíritu de la carretera Que si la chocas duro te espera la de madera de pequeño buscando el dinero, comprar el mundo antes de morirme primero Sueño algún día con salir del guero, con lucas en alta si sea pasajero Diosito ya sabe que soy verdadero, mi enlace es tan duro como el propio acero Un caballo sin rienda que no tiene freno, hey, Soy tu peor pesadilla, apenas llego y marca la milla Ando adictivo cuando te pastilla, el tras que yo hago es como un futbolista Dándote patas directo a la carnilla, el bloque brilla como una bombilla No creo en brujas si lo hago me atraso, Los digo canto amigos mi gozo en los brazos, hey. Todo para mi mamá que ella siempre me enlice Diosito cuídame que por la cuesta no deslice el Perdóname lo malo que en el pasado yo hice Permite que yo vuele y mi música realice El ego bendice mi raza Protege lo malo que hay fuera de la casa el Crecimos en la velocidad A los Spiti González pendiente del juego Porque si las sueñas te pueden matar Me han ofrecido más de varios disparos Puro ofrecer y nunca dispararon Niños que de no los cocotearon Estoy haciendo lo que quiera Viviendo mi vida a mi manera, a veces sueño que estoy montado en un panamera y tú que va llamándome para hacerle lo que quiera. Quizás sea un sueño o es que me la como entera. Es mi culpa que ella le guste carne de primera Pa' mí tu el o de puerta para allá afuera Si no puedes con el hospital de la carretera Que si la choca duro te espera la de madera uh. Que si la choca duro te espera la de madera uh. Es el barry man Es el barry man.